Buenos días, amigos y amigas de La Hora de hurlingham Estamos en eh, Filosofía en Construcción en la tercera temporada. ¿Cómo pasa el tiempo? Y hoy es la entrega número 34. Buen día, licenciado Lucas Enzo. Bueno, muchas gracias, Marcelito. ¿Cómo va, Marcelito? Es igual. Mira, hace un rato estábamos probando, hicimos una broma, y yo en vez de tocar grabación, que es lo que tengo que puse en misión al aire así que habrán salido algunos comentarios jocosos que yo hice sobre, sobre mi madre que era la única que me decía Marcelito, entonces ya <risa> le estaba pidiendo plata, como en la época le decía mamá, ¿te plata? <risa> ¿qué le va a hacer? así es, la, es, la, es parte de la filosofía de la vida del irse por las ramas que es la especialidad que a partir de este momento yo me callo la boca y te pregunto, ¿cuál es la ruta que vamos a transitar hoy? <risa> Bueno, eh, la ruta que vamos a transitar hoy es la ruta del, del periódico de la hora de Burlingame que vi que han estado repartiendo en estos días. Los vi ahí viajando en el auto. Por todos lados. Por todo Burlingame y lle llevando, llevando la palabra de Burlingame, vamos a decirlo llevando así: llevando la palabra de los señores y las señoras. <risa> Sería Claro, exactamente, les jóvenes Y de les jóvenes, de de les jóvenes. Así me, me incluyo claro. Todavía no soy señor, creo Buah. Bueno, puede ser Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la nota Justamente del mes Por eso decía que vamos a seguir el, el camino del, del periódico, del diario De la hora de Burlingham, Para hablar de la columna de filosofía De esta edición ¿no? Que traigo un filósofo Que creo que no lo había traído eh, pero que es muy muy conocido muy importante en, en el siglo XX y podemos decir se murió literalmente hace poco en el año 94 o sea está bien casi 20 años pero para los tiempos de la filosofía 20 años no es nada no, podemos decirlo el tipo se habrá enterado que estábamos haciendo una reforma constitucional en el 94 y dijo mejor me muero <risa> no, no, ya, no, no creo porque no, dudo que, que estuviera prestando atención a las a, cosas argentinas, a las cosas argentinas ¿no? eh, él murió en Londres así que ¿Eh? tan relacionado con nosotros pues no tienen de punto así sí, que seguro, pero bueno es, le interesaba igual mucho la, la cuestión de, de la política se, internacional pero bueno, estamos hablando de Karl Popper que quizás sí más, es decir que cursó CBC, que tuvo pensamiento científico, o el que hizo una carrera universitaria que se tocan esos temas de, de, de epistemología, se, se lo habrá cruzado a, al, al ilustre, al ilustre Popper, ¿no? Pero también por ahí en, en hablando del ámbito de la filosofía política, incluso en la economía, también eh, pudo haberse cruzado con, con Popper que es uno de los grandes epistemólogos eh, y filósofos de la ciencia del siglo XX, ¿no? A ver, básicamente a mí el título sí. medio me llamó la atención y aprovecho que te Dale. tengo acá en vivo delante de todos los escuchas de la hora de Urlingan para preguntarte qué cuernos es eso que titulaste, por eh, favor. El falsacionismo. el falsacionismo. El falsacionismo. Yo dije qué es eso. Bien, ese es el. A ver, es como una de las de las palabras de, de los términos y de las teorías principales de Popper, lo puse de título, la verdad que me costó ponerle un título a la nota, te, el, como que quería poner algo un poquito más, pero mm, me, me hice como, fui a lo clásico y dije, vamos a poner el falsacionismo, seguramente el, el uso de la palabra también llama la atención, Claro. Eh, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de falsacionismo? Aparte, ver, disculpa, sí. te interrumpo esto y nada más, aparte de que lo lee, se hace la pregunta que yo me hice... Y vos sabés que hacerse la pregunta implica que de alguna, de alguna forma va a aparecer la respuesta. Y entonces te alimenta. Te alimenta, exactamente. Así Así que estuviste la, bien. Entonces, bueno, que sí, es para mirar y decir, ¿qué es esto? Claro. Entonces, bueno. Obviamente la, la, palabra ya dice algo, tiene algo que ver con, con lo falso. ¿No? Ah o con lo falsable, digamos, vamos a ver de qué se trata. Investiguemos. Bueno, investiguemos. Básicamente lo, lo sitúo, así, así explico de, de qué se trata el falsacionismo, ¿no? Eh, Popper, se decía, epistemólogo, él nació en, en 1902 en, en la ciudad de Viena, era austríaco, si bien después se nacionalizó inglés y lo, lo, lo encuentra más como, como inglés que como austríaco, eh, y de hecho murió en Londres y toda una gran parte... De, desde los 60 en adelante se, estuvo en Inglaterra y enseñó en la Universidad de Londres, etcétera. Pero básicamente ¿no? él, él hace sus estudios en, en el campo de, de las ciencias duras en física, en matemática ah. pero eh, no se va a quedar, digamos, solo en el ámbito de la ciencia, sino que va a ser filosofía de la ciencia, y va a pensar todas las cuestiones concernientes eh, sobre el método científico, sobre lo que se llama el, el criterio de demarcación, que es como distinguir lo, lo científico de lo pseudocientífico. ¿no? Ah, hay que o sea, Discusiones que, digo, están totalmente presentes hoy por hoy, eh, y más con esta cuestión de estos años de pandemia, siempre el tema de la ciencia, bueno, es, es polémico y al mismo tiempo no, no, nos obliga a pensar y nos obliga a reflexionar sobre la ciencia. ¿no? Y además que eh, todos deberíamos agradecer que la cuestión científica sea polémica porque es esa polémica la que produce el avance científico. Exactamente. Porque son las preguntas, porque no todas las preguntas tienen una respuesta, no todas las respuestas tienen una respuesta final. Así que uno debería, debe agradecer que haya debate. Y que haya este siempre una percepción de ¿le podemos dar una vuelta de rosca a esto? Exactamente, es, es así. Mm. Es más, digamos, una frase que podemos adjudicar a Popper diría que el, que el error es la, la base del conocimiento científico. La claro. ignorancia es el, el motor del conocimiento. Entonces, claramente es importante poder problematizar eh, la ciencia. Eh, volviendo al, al contexto, ¿no? Justamente él, a fines de, de la década del 20 toma contacto con el Círculo de Viena, que es también o salió, si, si alguien hizo pensamiento científico se encuentra con toda esta gente, ¿no? Claro. Que era un grupo de científicos, matemáticos, incluso filósofos que justamente se agrupaban, ¿por qué? Porque formaban parte de, de Viena y se agrupaban en la cuestión de estudiar o de investigar eh, la ciencia. De Aparte, hecho, a, a, sí, los lugares de estudio, ¿no? Londres, París, Berlín, Viena, Viena ¿no es claro, cierto? Eh, sí, era un centro menos, intelectual fun, fundamental. Toda esa línea. Totalmente, sí. Y también eh, político muy muy importante, ¿no? Porque, acuérdense, estamos en, en el siglo XX, estamos hablando de finales de, de los años XX, eh, de hecho, poco, poco tiempo después... Eh, bueno, crecen los nacionalismos Venimos de la Primera Guerra Mundial Sabemos el periodo entre guerras Y con el, el, el avance de, del nazismo eh, Muchos de esos científicos Que también tenían eh, o, origen judío Y se nucleaban en Viena Se, se, tienen, que, se, tienen, que ir. se tienen que ir no en, Entre ellos, bueno, Popper, Popper Y también está la Revolución Rusa Metida ahí en el medio Claro, exactamente Con el cual el Círculo de Viena No quería saber nada claro. tampoco no mm. eh, De hecho es un grupo que a nivel de ideología política lo, lo, lo emparentamos o lo, lo, lo localizamos con el, el, el liberalismo, básicamente, claro. el liberalismo político y económico. Eh, de hecho, Popper eh, escribió eh, cuando estaba, digamos, en Nueva Zelanda, porque él se exilia, se termina yendo a Nueva Zelanda. Eh, con, con el avance del nazismo, la persecución del judaísmo, de hecho, el, el, el propio fundador del Círculo de Bienes es asesinado por un estudiante. O sea, ah, el, el, bueno era el, el, el ámbito de final de los 30, que, que era que era terrible para cualquier eh, intelectual, incluso si de origen judío, mucho peor. Entonces, bueno, nada, él se exilia en, en Nueva Zelanda porque no, no, no consigue asilo ni, ni en Londres ni en Estados Unidos y después. Eh, pasada la guerra vuelve, ¿no? El y, exquisito ejemplo de la unanimidad que hablábamos ah, el otro día, era, la unanimidad nazi, también la unanimidad comunista, ¿no? Exactamente. Mm. Bueno, y ese es uno de, de, de los temas que, que aborda, digamos, como en, en su en su faceta política. Eh, él en 1934 había publicado un, un libro muy importante que es la lógica de la investigación científica, donde plantea esto del falsacionismo. Ahora vamos a ir. Muy bien. Yo sigo diciendo que ahora vamos a ir. Seguimos sí, tiramos por las ramas, así nos vamos. Claro. No, pero bueno. Pero está eh, muy bueno porque no, la vida de él es, es, es situarlo, sí, es contextualizarlo, ¿no? Parece como que de, además creo que uno se engancha por las ramas porque la rama es la actualidad y siempre la, algo raíces, con la actualidad claro. tiene que ver. Bueno, te dejo. Bien. Vayamos. Eh, sí, no, ahí. igual que, que con la actualidad tiene bastante, bastante <risa> que ver, ¿no? Eh, bien te decía esto en, cuando él vuelve en, en Londres bueno publica eh, una obra que de filosofía política que se llama la, la sociedad abierta y sus enemigos donde justamente que, que va a desarrollar ahí bueno va a ser esa crítica a los totalitarismos tanto de derecha digamos el fascismo el nazismo como de izquierda ¿no? Claro. El, en, el, el, en el comunismo ¿no? y eh, defendiendo de alguna manera o planteando la, la, la democracia liberal como, bueno, el, el mejor orden, el más respetuoso o sea, del, del ser humano y el más apto para, para la vida, ¿no? Bueno, él va a desarrollar eso, pero justamente con, con esta visión crítica de, de los totalitarismos que, les cuento al, al que esté escuchando, que la, la, la analiza... Eh, en la historia de la filosofía política, y ya encuentra como esos vestigios del totalitarismo en Platón, después, bueno, toma mucho, obviamente, a Hegel, a Marx, como críticos de esta visión del de el, el Estado que, to totalitario, el Estado que sea absoluto, que controla y que domina, ¿no? en nombre de eh, el historicismo, en nombre de una determinada ¿no? finalidad o, o supuesta. Objetivo histórico ¿no? o sea, Siempre el, el, el fascismo El totalitarismo Se considera como el portador de la historia ¿no? Y desde ese lugar de, de unanimidad Buscar claro. poner ese pensamiento único Bueno, él lo analiza en la historia de la filosofía Desde, desde Platón en adelante Encontrando bueno Varios ejemplos Y en, en esta digamos Lucha política En defensa del el, el Orden liberal de hecho, perdón y te, te, y te dejo la, sí, la sí, pregunta, sí, sí. ¿no? Eh, en un momento se cuenta que él tiene un vínculo eh, amistoso o, pero también controversial con, con Hayek, ¿no? el, el economista liberal, que muchos consideran como el, el padre o el fundador de lo que va a ser el... el, el Perdón, se me trabó la palabra, lo que Está decía. De una manera, el, el, el anarcocapitalismo, bueno, el libertarismo, ¿no? Eh, de derecha, digamos, liberal. Eh, y discutían... Sí, sí... Muy conservadores, ¿no? Porque de liberal no tiene nada. Claro, bueno, esos se consideran <risa> liberales, ¿no? Pero esta, esta idea eh, libertaria, ¿no? Que tan, tan Ultraconservadora, ult le diría yo. Libertaria y ultraconservadora, ¿sí? mm, Con esa, esa paradoja. Claro. Mm. Eh, pero bueno, él dice que discute con, con Hayek justamente en, en torno a eso y eh, si bien Popper era a ver, un crítico de los estados totalitarios, la, la, la cuestión de pensar un estado ausente o un estado extremadamente mínimo también era, era, era peligrosa. no Él siempre consideraba la necesidad de un ciertas intervenciones en la economía y si, cierta ja, seguridad de derechos básicos. Eh, entonces, bueno, se, se pelea con Hayek. Pero lo cuento porque primero por una cuestión de contexto y segundo por esto que, que decíamos. En realidad, fíjense que los temas y las cuestiones que aparecen, eso en el siglo XX eh, y digo, son lo que, lo, lo que constituye la, la base en la que estamos acá parados y discutiendo otra vez los mismos temas, porque evidentemente tampoco hemos aprendido mucho de, de la historia, ¿verdad? Entonces, bueno, me, quería, me, me pareció interesante cuando leía un poco eh, la historia de Popper, eh, esas discusiones que tenía, ¿no? Y bueno, ¿me querías decir algo? Eh, no, yo, mientras vos hablabas, yo dije, voy a tratar de no interrumpirlo, porque eh, tengo que aprovechar que no lo conozco a esta persona, y entonces voy a aprender, y entonces me he dispuesto a hacer silencio, <risa> Para eh, tener más profundidad. Porque el, el resto de lo que vos dijiste, yo estoy, yo acuerdo plenamente y no tengo mucho más para agregar. Pero sí estoy muy interesado en escucharte, en abrir mi oreja para aprender. Así que apago mi micrófono. Bueno, dale, dale. Perf perfecto, perfecto. Ahora te puedo decir algo y no, no me puedes responder. Si te digo algo feo, no me lo puedes responder. <risa> bueno, eh, no, me, me pareció interesante Poder contextualizarlo ¿De qué habla el, el falsacionismo? Bueno, básicamente Yo te decía que Popper formaba parte del Círculo de Viena ¿no? Y uno de los objetivos del de Círculo de Viena De esta agrupación de científicos Era eh, justamente extender ¿no? La visión científica del mundo Digo, El Círculo de Viena tenía un objetivo claro ¿no? Tenía eh, una mirada si se quiere también un poco cerrada o, o rigurosa de, de la ciencia en esta cuestión de separar lo que podía considerarse científico de lo que no era científico. ¿no? De hecho, en el planteo original del Círculo de Viena, por ejemplo, digo ellos optaban por el, el modelo de, de las ciencias duras y de la, también de, de las ciencias naturales y todo lo que eran las ciencias sociales quedaban fuera del ámbito de la ciencia. También dejaban afuera el, el psicoanálisis, por ejemplo, no lo consideraban científico, el marxismo tampoco, digo, todo ese tipo de cuestiones quedaban afuera. Era una visión, si se quiere, hoy, hoy por hoy, bueno, muy, muy criticada, pero que formaba parte de lo que llamaban la concepción positivista del mundo, que se intentaba... Limitar digamos, a todo aquello que era observable, todo aquello que era verificable, no, todo aquello que podía comprobarse de forma medible y mensurable ahí a partir del conocimiento científico. De acuerdo al Círculo de Viena, justamente ¿no? el, el descubrimiento de, de la verdad y la acumulación de, de, la, de las verdades era lo que llevaban al progreso de la ciencia y creían ellos también al progreso de la humanidad. Según el Círculo de Viena, el método que utilizaban los científicos para justamente poder conocer, no, era lo que se llamaba el método inductivo, también viejo tema de, de, de las clases de lógica y de, de epistemología, ¿no? que para que no sepa, lo, lo digo brevemente, el método inductivo es un método de razonamiento que va de la suma de los casos particulares hacia lo general. ¿No? siempre, a ver, el, el ejemplo típico de, de los libros de, de lógica ¿no? que es el de todos los cuervos son negros, que es la conclusión, bueno, cómo, cómo uno llega a, a tomar como conocimiento que todos los cuervos son negros bueno, a partir de la observación de bueno todos los cuervos posibles, ¿no? yo veo uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, cien, mil dos mil, cinco mil cuervos, son todos negros, listo, yo concluyo que todos los cuervos son negros Parece una pavada el ejemplo, pero no, no nos importa el ejemplo, sino el tipo de razonamiento que implica. Es eso lo que lo que están estudiando, ¿no? El uso del, del método de razonamiento, que ellos consideran es el método de la ciencia. ¿Cómo funciona la ciencia? Parte de la observación, parte de los casos particulares, de digamos la clasificación y la suma de los casos particulares, llegamos a una ley científica, ¿no? dicho así totalmente o sea, dicho muy simple pero esa es la idea original ¿qué pasa? cuando Popper se, se, se encuentra con el círculo de Viena y forma parte del círculo de Viena ¿no? rápidamente empieza a polemizar y empieza a criticar esta visión eh, esta visión científica justamente esa crítica o ese método que va a proponer él es el famoso falsacionismo, abra micrófono Abro el micrófono y digo: Yo leí algo que dice que cuando lo veían venir a acercarse a Popper sí. por las plazas de Viena y decían: Ahí viene Popper, el rompe <risa> Bueno, bueno eh, La, probablemente. De humor, para proba el, mirá. Probablemente, probablemente le Uy, viene allá, viene Popper. Nos va a criticar, nos va a hincharla. Claro, va, va a venir. Si teníamos todo armado, viene Popper. ¿Quién lo invitó a Viena? Ese? <ríe> claro, ese es cierto. Era era, era rompe, no claro. podemos decir era bolas ahí, ¿no? En el círculo de Viena. Mm. Eh, él también, digamos, mantiene algunos presupuestos, esto de la visión científica. Le preocupa también, ¿no? Como buen científico le preocupa esto de no mezclar la ciencia y la pseudociencia, pero lo que hace es cambiar el criterio y también lo que hace es cambiar, digamos, toda la visión de la ciencia. ¿Por qué? Bueno, porque el Círculo de Viena creía tradicionalmente que esto, la ciencia avanza conociendo verdades. Es más, uno diría más o menos lo que nos parece a todos. Digo, ¿qué, qué hace la ciencia? Bueno, va investigando, va descubriendo la verdad, va acumulando verdades y va desarrollándose va progresando. Y digamos, ¿cuál es, si se quiere, el, el, el final del progreso? Bueno, una vez que conozcamos todas las verdades, que descubramos todos los misterios del universo y de los otros universos también, bueno, ya está, llegamos ahí, ¿no? A la, a la meta. Pero lo que hace Popper es justamente criticar eso, ¿no? Porque eh, él considera que esa visión de la ciencia encierra un gran peligro que es el, el dogmatismo ¿no? que es básicamente cuando el, el científico se cree no se, se cree eh, en posesión de, de la verdad y abandona justamente lo propio del espíritu científico que debería ser la crítica no la sospecha la duda ¿no? el, el, la constante revisión del conocimiento el dogmático sea en la ciencia, sea en la política, en la religión o en cualquier faceta de la vida Es justamente aquel que eh, se presenta con esa, esa soberbia de quien no discute todo De quien habla desde el nombre de la verdad absoluta Me acordaba para afirmar lo que él dice Una pregunta, decía, es el, el círculo de Viena por lo que él me dice A ver si yo lo entendí bien, señor licenciado profesor eh, se basaba en que era una acumulación de verdades, pero hoy en día el pensamiento científico te dice no, aprendes más del error porque estás viendo siempre. Entonces yo digo, ¿y qué pasaba así para estos tipos? Claro, ahora entiendo en Europa cuando aparecía alguien que iba a la base y decía algo que contradecía una idea original, hacía un descalabro y no lo aceptaban. Por ejemplo... Eh, en, desde el punto de vista astronómico, ¿durante cuántos siglos se pensó equivocadamente que el centro era la Tierra y que los astros giraban alrededor de la Tierra? O sea, cuando vino uno y dijo, no, acá el centro es el Sol y hay muchos planetas que dan vuelta entre ellos y nosotros. Imagínate que todo lo, toda la ciencia que estaba basada en la anterior idea se cayó al piso y si, no servía ni para hacer un asado el, el papel. Quiere decir. Que el, no es cierto eh, o no es conveniente, mejor dicho, que vos digas que estás sobre una acumulación de verdades porque la primera idea también puede ser este, debatida y vuelta a ver. Totalmente, sí. Eso quería decir. Eh, está, está, ¿Estuve bien, profesor? Está perfecto, sí, está perfecto. Eh, está bueno el, el ejemplo que, que planteaste. Del, del cambio, eh, del paradigma astronómico, ¿no? el geocentrismo, al heliocentrismo, porque también un poco, digamos, lo, lo que observa Popper, sin meterse quizás tanto en la historia de, de la ciencia, pero es cierto que cuando uno justamente, digamos, se cree en, en, como portador de la verdad, quizás o sea, como muchos... Eh, a ver, muchos contemporáneos a, a gente como Copérnico como Giordano Bruno eh, impide la revisión del conocimiento impiden ese, ese progreso por algo fue tan complejo, ¿no? tan difícil y hasta tan, tan perseguidos aquellos que plantearon que la Tierra no, no era el centro del universo, sino que era un planeta más lo que los llevó a rivalizar con, con la autoridad de la Iglesia porque lo que planteaban justamente era correrse de esa visión dogmática decir bueno a ver estamos investigando el cosmos estamos mirando el universo digo eh, los resultados lo, los resultados nos dan diferente las observaciones nos dan diferente por qué tenemos que seguir aferrados a esta idea que lo, lo podrá lo podrá decir si se quiere la, la iglesia lo podrá decir las sagradas escrituras lo podría ver, lo decía Aristóteles si se quiere Bah, si se quiere no, lo decía Aristóteles, y de ahí estaba tomado, pero eh, nosotros estamos viendo otra cosa. Entonces, bueno, ¿por qué no nos corremos del dogma? ¿Por qué no nos corremos de la creencia? Y vamos a, a, a revisar lo que ¿Puedo? está mal. sí. Segundo paralelismo en cuanto a él. Me, me gusta el, me gusta justo, el ejemplo. A ver si dos, un... Doy dos ejemplos en paralelismo. el no ayer, es. la iglesia lo copaba todo. En el fondo de la iglesia le importaba un cuerno la, la ciencia, lo que le, lo que le importaba era, era decir yo tengo la absoluta verdad, el que se enfrenta conmigo tiene dos caminos, o lo echo o lo prendo fuego en un palo y digo que es un brujo. Y entonces se combatía la este, ciencia. ¿Qué pasa en Estados Unidos hoy? Hoy en Estados Unidos hay un movimiento anti-ciencia fuertísimo, Fuertísimo también Es cierto que los estados del sur Es el caminito religioso este, Que se oponen a todo avance Te discuten el cambio climático Te dicen que la tierra es plana te dicen, Y entonces vos empezás A ir hacia atrás Hacia la edad media y decís <risa> Estos, lo que le está pasando Es que como no encuentran La solución de continuidad De su esquema imperial Lo que están tratando de buscar Es algo que eh, anule en la cabeza de la gente el pensamiento científico que lo hace avanzar y entonces propongan, como en la época de la iglesia, mm. un movimiento anti-ciencia en Estados Unidos muy, muy, muy fuerte. Por ejemplo, ubicado en Estados Unidos, ¿no? Sobre so todo. Entonces dije, mirá vos cómo son las cosas, ¿no? Es, es, es terrible, es, es terrible. Eh, totalmente, ¿no? Es el, el retroceso, me encantó, me encantó. Es el retroceso, el, el dejar de el abandonar el pensamiento, ¿no? Uh -huh. Pero eso, digamos, tiene que ver con esos peligros de, del dogmatismo. Lo que claramente, o sea, Popper, obviamente, cuando yo te decía esto del totalitarismo, también es un, es un dogmatismo, pero a nivel político, ¿no? Uh -huh. Bueno, el dogmatismo religioso y que también lo combatían y por supuesto el, el dogmatismo de la ciencia que cuando justamente se considera portadora de la verdad absoluta deja de investigar deja de cuestionarse entonces qué va, qué va a decir Popper bueno justamente que la ciencia no avanza conociendo la verdad no no avanza estableciendo nuevas verdades nuevos conocimientos sino que avanza en realidad, demostrando o refutando ¿no? eh, los conocimientos falsos. El camino al conocimiento no es, si se quiere, una suma, no es una suma de verdades, ¿no? sino que es eh, una suma de demostraciones de error. ¿Qué es lo que nos iguala? ¿O qué, qué, ¿De dónde partimos todos? De la ignorancia. ¿no? Y él plantea, digamos, no, no podemos nunca asegurar que una verdad es definitiva, ¿no? eh, de hecho claramente él, él, él lo discute lo discute con el círculo de viena ¿no? esto yo te daba el ejemplo de todos los cuervos son negros no bueno nunca podemos afirmar de forma completa que todos los cuervos son negros porque siempre puede haber un cuervo que no sea negro ¿no? Y entonces nos tira abajo toda la teoría sí. el problema es que cuando yo creo que todos los cuervos son negros dejo de salir a buscar más cuervos me quedo anclado en el conocimiento en el conocimiento eh, parcial que tengo y si apareciera un cuervo negro, lo, lo primero logramos, que le parecería al tipo le dicen, esconde ese cuervo, Escondela. ya mismo, con cara de loco, escondeme ese cuervo urgente o matalo, enterralo. <risa> y ojo con lo que decís porque vos vas a correr la suerte de ese sí. cuervo verde. Exactamente, ¿no? Es así, sí. sí. Si pasa, un cuervo, lo ¿Eh? probable es que lo maten, que ¿Eh? el cuervo rebelde, el cuervo subversivo, ¿no? Claro. Eh, el cuervo subversivo. El, el cuervo rojo. El, el cuervo rojo. El, <risa> lindo libro. lindo Me gusta, para ¿eh? La lógica. Me gusta, el, el cuervo, cuervo rojo. rojo. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Eh, bien, entonces el planteo es ese, ¿no? El la visión positivista, la, la visión científica del, del, del círculo de Viena, el positivismo lógico que se llamaba su, su postura justamente eh, considera esta visión progresiva de la ciencia y si bien Popper también considera que la ciencia progresa, progresa justamente demostrando la falsedad de ahí él va a proponer o, o va a desarrollar justamente eso con lo que jodemos mucho en la escuela <ríe> y jodemos mucho en, en las universidades que es el tan famoso y tan mencionado método hipotético deductivo ¿por qué? porque si la, la ciencia no parte de la observación sino que parte de las hipótesis uno hace una hipótesis plantea una solución a un problema y después lo que hace en la realidad o lo que hace eh, al momento de comprobarlo es si esa hipótesis se sostiene y se, se puede afirmar parcialmente verdadera o si es falsa pero la ciencia no avanza justamente demostrando algo como verdadero, sino planteando afirmaciones sometiéndola, tirándole con todo sometiéndole a todas las críticas posibles y si se sostiene pese a todas las críticas posibles, bueno, es un conocimiento eh, que está corroborado que se asume como parcial y que obviamente se va a utilizar pero se lo va a seguir sometiendo a, a todas las críticas posibles lo que, lo que él está planteando es un cambio de, de actitud de, de la ciencia no un, un cambio de la mirada científica justamente porque de, plantea, yo puse esa, esa frase que, que, que me gusta, me gustó mucho, eh, lo puse en la nota, ¿no? Que el conocimiento siempre es limitado, digo, el conocimiento siempre es finito, el conocimiento siempre es fragmentario, y lo único que es infinito es la ignorancia. Bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando conocemos? Bueno, justamente nos, eh, nos estamos nos permitimos dudar, nos permitimos revisar, nos permitimos discutir el conocimiento ¿no? a tal punto que eh, después de un fuerte proceso de crítica, bueno, si algo sobrevive a la crítica vamos a tomarlo como verdadero. Pero cuando uno cree que claramente se la sabe todas, ¿no? también diría, y es muy socrático lo, lo que plantea Popper, ¿no? Eh, cuando uno cree que se la sabe todas deja de conocer. Cuando uno admite la conciencia de la ignorancia, el solo sé que no sé nada, si querés, el, so, el socrático, ¿no? empieza a plantear de nuevo el, el conocimiento. Ojo, eso no hace que Popper abandone para nada la, la visión científica, todo lo contrario. Eh, ¿Por qué? Porque a la ciencia lo que justamente le preocupa, ¿no? lo que se considera científico, es aquello que es falsable. ¿Y qué es lo falsable? Lo, bueno, lo que uno podría llegar a determinar que es falso. Si yo hago una afirmación del tipo lo, los unicornios son azules, ¿no? Y digo que es conocimiento, Popper diría, ¿y yo en qué condiciones podría demostrar que eso es falso? Si no. no existen. Eh, si no existen, claro, <risa> bueno. Justamente, yo no puedo demostrar que algo no existe. Yo puedo demostrar que algo existe y someterlo a crítica. Bueno, eso eso está eso está planteando él como una afirmación del tipo no sé, el unicornio los unicornios son azules. No puede demostrarse que es falsa entonces no se considera científica. Y entonces se, se pasa al ámbito de la pseudociencia. Pero lo que cambia es justamente el criterio. Mantiene esto de demarcar científico y no científico, pero justamente el criterio tiene que ver con lo, lo posible de demostrarse como falso. Si yo hago una afirmación dogmática, si yo hago una afirmación metafísica eh, o, o pseudocientífica, yo no puedo decir en qué condiciones sería falso y por tanto no debería... Tomarlo como conocimiento eh, Iba a hacer eh, Una acotación Acotaciones al margen con Marcelo Cogan Llame el 4, 6, 5, 3. Eh, Para que la gente Se sienta cómoda eh, Ciencia Vos contratas a un electricista Por ejemplo en un club Y decís, tengo que hacer una instalación eléctrica el, el, La persona Si es un técnico Que ha estudiado electricidad Va a hacer hipótesis ¿No es cierto? Y las va a analizar. Exactamente. Para ser eficiente la instalación de luz. ¿No es cierto? Totalmente. Y se va a basiar, basar en todo tipo de cosas. Y entonces también se va a basar en su experiencia, en las veces que se habrá equivocado, que se habrá pegado un golpe, que, que se una patada en la, en la mano por lo, por tocar un cable incorrecto. Me acordaba en mí también para que la gente vea que lo que está hablando él está aplicado a la vida cotidiana. Exactamente. ¿Entendés? Vas a construir, se juntan allá en, qué sé yo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Escuelitas San Damián. Que antes jugaban en la escuela, ahora sí. tienen su propia cancha. Cuando se pusieron a construir, empiezan a, a ver, hacen un dibujo, un croquis, y empieza a hacer un análisis sí. deductivo, técnico. Están hablando de la gravedad, la plomada tiene que ir 90 grados, tiene que ir tal cosa. Es decir, está todo el día. Vos, en tu vida, estás aplicando conocimientos científicos. Yo, como radiólogo, mis primeras placas de rayos, vos pones el espesor de la persona y tenés lo, el kilovoltio, que es la penetración, la fuerza de penetración del rayo X, depende del ancho de la persona. Y entonces, lo primero que te pasa es que te equivocas mucho. Las placas salen blancas, no salen contrastadas, hasta que... Por el análisis empezás a decir, no, tenés que tomarle el ancho a la persona con una regla, tenés que ver la potencia que vas a usar, y ahí sale como corresponde. Con esto lo que quería decir es que por más que la haga, y, y hable una terminología científica, es decir, la realidad es que se usa eso todos los días, a toda hora. Exactamente, lo que están haciendo ellos es pensar eh, de, de forma digamos, más más específica y, y en forma más completa Esto, eh, eh, los lo, tipos de razonamiento que utilizamos día a día Y digamos intentando echar luz acerca de qué razonamientos nos llevan a, a construir conocimiento Y qué razonamientos, bueno, son, no serían válidos no Nos llevan por a, al callejón sin salida ¿no? Claro, es como yo una vez me acuerdo que llego a Piedra del Águila para que había una construcción de una represa, la casa donde me tocaba vivir a mí. Y yo, qué raro que no haya alumbrado público. Habían instalado las, este, los faroles y la empresa que lo instaló se fue. ¿Y qué hizo? Este, no estaban instaladas no. Eh, eh, a, la, a la corriente continua. O sí. sea, cada, estaba instalado el cable, la bombita y colgaban los cables, pero no estaban conectados. Uno diría. El tipo dijo, no, no, porque la electricidad va a venir por osmosis sí. inversa. no sé ah, Escuchame, es un trucho. Se quedaron <risa> con los cables, no conectaron tal cosa. este O el tipo que te diga cuentos. No, no, sí, porque la, la, eh, los, los unicornios. Y entonces es capaz de mentir y agarrar un pony y clavarle en la cabeza <risa> una cosa con un cuerno, hacértelo pasear y demás. Y después el dato que es mentira Poner cosas que no sean ciertas El razonamiento lógico est Está basado en las premisas Me acuerdo, ¿no? Sí, la relación de las premisas con la conclusión Y claro. las, las leyes que... Yo me acuerdo conectan. que era básico era decir Que para que un razonamiento lógico Fuera eh, verdadero Todas sus premisas tenían que ser verdaderas Si alguna de las premisas era falsa El razonamiento es falso Es decir... Me acuerdo, en lógica básica Sí, digamos ¿Eso se sí. modificó o cómo, cómo es eso? No, digamos la, la, el, el razonamiento lo, de, dedu... lo metí en... No, el... no, está bien, el razonamiento deductivo eh, Funciona, a ver, funciona así Si, si una deducción está bien hecha y las premisas son verdaderas, la conclusión va a ser falsa. Eh, Dios, perdón, va a ser verdadera. ¿Por viste, qué? Perdón perdón, perdón, perdón, perdón. El título. Ah, el no, título, borramos todo. Dame el título. No, porque, estaba, <risa> porque me estaba adelantando. No, si las si la premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera necesariamente. Eh, ¿Por qué? Porque la verdad está contenida en las premisas. Una deducción, digamos, eh, mal hecha o, o, o, o falaz, en todo caso, eh, si la conclusión es falsa, entonces, las premisas no pueden ser verdaderas. Evidentemente, hay un error ahí. Pitelín se aprieta los tornillos del cerebro. Pero, ¿por qué, ¿Por qué me dice <risa> mi, fallido, mi fallido? ¿Por qué? Porque, justamente, ¿qué pasa? El, el Popper defiende la deducción por esta característica lógica, digo. Es, es, con, teniendo las premisas verdaderas, no puede fallar. Justamente, el, el razonamiento inductivo, que es el que va de lo particular a lo general, por más de que las premisas sean verdaderas, la conclusión puede ser falsa mm. o, o, o directamente incomprobable, como esta es afirmación muy, de todos los bien, cuervos son muy, negros. ¿no? Todos los cuervos son negros, menos el mío que es rojo, que lo tiene. Exactamente. La bolsa. Entonces, por eso desecha, el desecha mm. la, la inducción y eh, se cierne sobre el, el método deductivo. ¿no? Mm -hmm. Pero claro, justamente la característica que tiene el, el método deductivo es que conserva la verdad, pero no genera ninguna verdad. ¿Y de dónde salen las nuevas verdades? Bueno, de las hipótesis. Por eso funciona así. La, la deducción no, no, no me genera ningún conocimiento. Lo que me genera es el planteo de una hipótesis original y... Bueno, la comprobación de si puedo deducir lo que, lo, lo, lo que tengo que deducir de ahí o no. En esa en esa revisión de, de las hipótesis es donde se produce el, el conocimiento y por eso tengo que estar totalmente ¿no? abierto a que mis hipótesis pueden ser falsas y que se pueden revisar permanentemente. Después pensaba en... la en, en, Mirá por dónde te lo llevo, porque yo soy, viste, como los jugadores. La vida tranquila y la vida inquieta. Para mí la vida tranquila de un de un pensador, de un investigador De la vida es común es que yo me imagino delante mío el universo de cosas como si hubieran velos colgados. Viste como cuando vos ves la ropa colgada que hay sábanas, sí. pero esa sábana me impide ver lo que está detrás. Eh, yo lo que pienso sobre la vida en general es que sé que hay cosas, es decir que no van a ser descubiertas porque esas cosas están más allá de mí lo que yo tengo que hacer es ir avanzando, sentir la libertad y estar relajado, ir avanzando, ir corriendo velos, e ir viendo las cosas, y quitarme del centro, es decir yo descubrí, no, descubrir, habría que cambiarle la palabra, porque mm. las cosas están eh, mucho antes de que nosotros las veamos. Siempre pongo el concepto del vaso, vos decís el vaso, el vaso sirve en la tierra, fue inventado ¿por qué? porque necesitabas un contenedor porque tenés gravedad y las cosas se vuelcan. Ahora lleva el vaso a la luna o a una nave espacial. No te sirve. Es decir, no creo que haya un vaso en una nave espacial. Porque flota todo. Sí. Entonces, es una idea que solamente es cierto en determinadas condiciones. Mm. Entonces, las condiciones sobre lo que vos estás pensando también vuelven a modificar todo lo que vos creas que estás resolviendo. Por eso es interesante lo que él dice, porque vos lo, lo tenés que relativizar y decir, ¿esto es cierto bajo estas condiciones, en estas circunstancias? ¿Está bien, profesor? Sí, en, en, en un marco siempre, o podemos decir la, la verdad, se construye en un marco de referencia. Uh -huh. Lo que obviamente también hay que pensar es ese marco de referencia, qué supuestos tienes y, y toda la cuestión. Pero digamos, sí, la, la verdad absoluta, eh, independiente de todo, yo diría que no existe más. Pero bueno, es una es otra discusión. Así que bueno, eh, era eso. Sacando el, el fallido ahí, que me, me, me duele en mi, mi autoestima, <risa> un fallido <risa> terrible, eh, nada, eh, me pareció que estaba bueno retomar la nota y presentar esta figura de Popper. Y bueno, estos temas que en eje del falsacionismo, en realidad hablan de la vida cotidiana, hablan de la actualidad y hablan de ese terreno en disputa permanente, que es eh, la ciencia, o lo que llamamos conocimiento científico, y también para ver que la ciencia no es eh, digamos, algo que se cuenta desde una visión unánime, sino que justamente hay muchas maneras de pensar la ciencia, muchas discusiones dentro de la ciencia, en la filosofía ¿no? y en el lugar que tiene y ocupa la ciencia para la vida la vida cotidiana. ¿no? Popper era un gran defensor de la ciencia y justamente la, le intentó defender tanto de las miradas anti-ciencia como también del dogmatismo de los propios científicos. Así que me parece que vale la pena traer a, a, a la figura y bueno, están invitados a leer la nota. Eh, están invitados a, a leer la, la nota como siempre, a leer todo el diario eh, Muchísimas gracias este Lucas Nosotros nos divertimos pero yo me siento un privilegiado Porque es como que él me está hablando pero me está hablando a mí Luego le está hablando a ustedes y yo aprendo como no conocía este personaje Todas las cosas que están ahí alrededor y me, me mueve a, a, a seguir con mi afirmación de que en el planeta no, no sobra nadie, ¿eh? todas las cosas suman y te hacen falta. Y mientras pensaba en el conocimiento científico y pensaba en una casa de altos estudios, como puede ser una universidad, yo decía, ¿qué daño que le puede hacer a una universidad la unanimidad? el daño puede ser tremendo puede bajarle el nivel científico Totalmente. el nivel técnico lo puede destruir la unanimidad directamente y tiene que demostrar la diversidad una casa de altos estudios se me ocurrió pensar eso los saludamos, los queremos mucho somos vecinos de Urlingam, nos gusta comunicarnos y darnos este lujo de que no todas las localidades tienen esto, <risa> esta forma de, de comunicarse. Es, es con vecinos que además son profesionales, se dedican a eso. Despediste de tu gente. Disculpame, está uh, bueno. firmando mucho Arturo, me dijeron vos. ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, <risa> la, ahora en un rato, nos podemos ir en la esquina de Garibaldi y, y, nos, y Victoria y nos podemos a, a... firmar autógrafo. Rumbo a la entrega número 35 de la semana que viene, que vais a saber... Dios, ¿qué, ¿qué es lo que nos trae separará? este muchacho? Oh, muchas hasta gracias, hasta luego, hasta la próxima. Chao.